Llegó el momento, sí, sí, sí, llegó el momento de ella, llegó el momento de ir al diván con la licenciada Carmen Sotelo. Pero te lo voy a decir bajito, porque ella todos los jueves, alrededor de, después de las 14 horas que cierra el consultorio, Emiliano Mayo, sale la licenciada Carmen Sotelo al diván. Y hoy nos trae un tema muy, pero muy importante. Nos trae los secretos, sí, los secretos. Eso que le decís a los chicos, no digas nada, es un secreto entre nosotros. Es que te dice tu amiga, esto se va a la tumba de las dos, no digas nada porque esto es un secreto tumba, secreto tumba es el que va con la muerte, no hay, otro, no hay otra manera de tener un secreto tumba. Todo esto pasa en la vida real y como pasa en la vida real, en hechos reales de la licenciada Carmen Sotelo, nos vamos al diván con ella. Para que nos cuente el análisis de los secretos. ¿Vos lo sabés? Yo no, voy con ella. ¡Bienvenida licenciada Carmen Sotelo a la tarde del Magazine con los secretos! Hola Carmen. Hola Cari, hola a todos, ¿cómo están? Muy bien, ¿vos? Bien, bien. ¿Estás en secreto? Bien, como se puede. Bien como se puede estar, eh, convengamos, ¿no? Estamos en una situación difícil y los secretos son una situación difícil más. ¿Viste? El secreto eh, no, yo no creo que algo sea malo o sea bueno, ¿no? Pero eh, es algo que eh, es guardar un secreto. Vamos primero a la infancia, Carmen. Esta cosa que los padres dicen mucho, esto queda entre nosotros, un secreto, o cuando habla mal de alguien, como para que el chico no abra la boca, le dicen, esto es un secreto. ¿Eso está bien? No. <risa> no. Eh, a ver, está mal por varias razones. Eh. Está mal porque no está bien que haya cosas de las cuales no podamos hablar. Eh, las cosas que no podemos hablar, que no podemos decir, generan en nuestro organismo, en nuestro psiquismo, un eh, estado de tensión ¿Por qué un estado de tensión? Porque si nosotros nos dicen, eh, hablé con eh, la prima Juanita, pero no le digas nada a nadie, a un niño, el niño tiene que pensar cuando venga la abuela o el abuelo o la otra tía y le pregunte, hablaste con, ¿hablaron con la tía Juanita, lo va a tener que pensar, lo va a tener que eh, mandar esa tensión, esa eh, tensión que se produce cuando uno habla, cuando uno dice, la va a tener que poner en otro lado. Entonces, primer tema, no es saludable los secretos. Hay en todas las familias, los famosos secretos familiares lo que hacen es generar violencia, aunque parezca que no, eh, generar tensiones, generar separaciones, porque están los aliados. O sea, si yo tengo un secreto con vos, con tu hermana, con tu tía... Bueno, ahí quedó un grupito que está fuera del otro grupito y que tiene una atención distinta. Entonces, eh, realmente. Yo creo que esto, esto nace, pues es muy común, eh, por eso digo, ¿qué trauma puede traer a una persona? ¿no? Pues esto es muy común de decir: sale la mamá con uno de los hijos, ¿no? entonces le dicen, no le digas a tu hermana que te compré un helado. Es re común, Carmen, yo lo escucho en muchas madres, eh, y ahí ya están, eh, yo digo, eso ya se está creando, primero al, al chico engañar, porque tiene que guardar ese secreto, porque si no después no le van a comprar otra vez helado a él, y ya crea desconfianza cuando sale con el hermano, que también van a hacer lo mismo, entonces digo... Ahí nace esto, ¿no? De, del engaño, de la desconfianza. El engaño, la desconfianza, la mentira. Claro. Estamos obligando al niño a mentir. Estamos siempre hablando del niño, también lo hacemos con el adulto, ¿no? Pero no, pero esta siempre... es la base, ¿no? Porque yo creo que un adulto es, es mentiroso si tuvo. Totalmente. Eh, esto, ¿no? Este, el ejemplo. En esto que parece inocente. Es una mentira inocente, pero es una mentira. Es que la mentira no es inocente. No, no, eh, ¿De dónde sacamos que la mentira es inocente? Eso tiene que ver con querer justificarnos, está bien. <ríe> ¿No? Una forma de verlo es que es inocente. Y además, cuando la dice un niño es más inocente todavía. Bueno, no es así. Cuando la dice un niño, también es responsable el adulto. Porque no es el niño el que armó esto porque nació mentiroso. <risa> Claro, claro, tal cual, lo hicieron mentiroso. Eso, eso es así, no nacen, no nacen así. Nacen con un tema físico, pero no nacen con, con una formación. Lo forman los padres, no, no hay otra. O el descuido. De vida, ¿no? Yo tengo un recuerdo con respecto a la mentira que en este momento se me termina de cruzar, que es. Eh, en una época de mi vida, eh, yo era muy chica eh, y tenía, eh, vivía en una pensión de señoritas, que mis padres eran los dueños de la pensión. Entonces, mi papá trabajaba afuera, mi mamá estaba a cargo de la cocinera, estaba a cargo de la pensión, hace muchos años, obviamente. Y entonces, eh, bueno, las señoritas eran mentirosas. Entonces me decían, por ejemplo, no me voy a olvidar hasta el nombre de la, de la pensionista, como le decía, Nélida. Llamaban preguntando por Nélida. Yo... Iba a buscar a Nélida. Y Nélida me decía, decile que no estoy. Entonces yo iba al teléfono. ¿Qué edad tenías, Carmen? A ver, eh, debía tener 10 años. 9. Ah, chica, chica, chica. Chica, chica. Este, viví en ese lugar hasta los 15 este, y entonces yo agarraba el teléfono, decía, hola, dice ella que no está. La <risa> mandaste al frente. Era la verdad. ¿Quién me lo la... había dicho? Perdón. <risa> ella dice que no está. <risa> ella dice que no está. Esa era mi verdad. Era mi verdad, no tenía que ver con lo, la mentira que ella quería que yo dijera. A lo mejor si ella me lo hubiera planteado, porque a los nueve años tanto no uno puede pensarlo mejor, pero si ella me hubiera planteado, no lo quiero atender, no, me hubiera dado... Pero ella me dio la orden. Sí, claro, era. directiva así decime que no estoy. Dice ella que no está. Muy bueno, muy bueno. ¿Y qué pasó? Por ahora me quedó entregada la historia. La historia que volvió a llamar. Y que yo fui a decirle a Nélida, yo le dije que vos decías que no estabas. ¿Y qué hizo Nélida? Lo fue a atender. <risa> ya hice, <ahí> se... <risa> ya hice, <se> le complicó. Obviamente, cuando atendió, la <risa> culpa era mía, claro. Que, que vos dijiste que no estaba, no estaba disponible ella en ese momento, nada más, claro. No era que no estaba, no estaba en ese momento, estaba en el baño. Está exactamente <risas> en el baño me lo supuse <risas> Dios mío bueno, ahí me todo bueno, ¿eh? eh, esas son las tensiones y esas son las cosas y eso es lo que vos también planteabas con respecto a los chicos así no generamos confianza en los chicos porque eh, ¿qué es lo que en un momento llega a pensar el el chico como vos decías si esto pasó conmigo con mi hermana o con mi prima que sale sola también le va a comprar cosas y por qué no le puede comprar un helado a uno y decir no tengo más plata eh? no vos no o cuando podré. salgas claro cuando salgamos juntos cuando salgamos con mamá vas a tener un helado vos también como eso. lo tuvimos cuando estuvimos los dos solos, que nos dimos los gustos. Eso, ¿no? Es tan simple como eso. Es tan simple como eso. Es tan simple porque una de las cosas que la gente cree con el tema de los secretos es que el otro no se da cuenta y los secretos no generan... Ninguna cuestión, no, porque es un secreto tonto, no, no, no, tiene... pero está preparando, está preparando el camino, como decíamos antes, para un mentiroso, para, para un estafador, ¿Qué? para... Eso más doloroso todavía, un estafador, ¿no? Y sí. ¿Crea trauma esto desde chico? ¿Llevan al diván estos secretos o secretos de familia o el adulto? Sí, sí. Crea, crea trauma, crea eh, dificultades de relación. Si mi mamá era una mentirosa, las mujeres son mentirosas. Claro si mi papá era un mentiroso que no quería atender a... porque debía plata. Claro. Entonces... Esto, esto, Carmen, eh, a lo que voy es... Eh, estos secretos de familia, que, sí. que, mucho, que mucho hay, y que a veces llega al diván un, un hombre de 30 años, y todavía no sabía que había un secreto en la familia, pero no lo sabe. ¿Qué, qué sensación, ¿no? qué emocionalidad está gestando? Eh, en general, la gente sabe que hay un secreto de familia. La tensión de las familias generan algo que uno sabe que está lo que pasa es que no sabe dónde, no sabe cómo, pero hay una tensión en esa familia. Por eso siempre digo que los secretos generan tensión. Sí. Y, y seguramente, sí, cuando llegan al consultorio adultos llegan con esta cosa de algo hay eh, las relaciones familiares son complicadas y, y es muy difícil atravesar hasta llegar a dónde o, o a qué, porque, insisto, eh, se dividen como en grupos, ¿no? Se, se generan estas situaciones de los que comparten el secreto y no. Y, y es muy difícil llegar hasta dónde es. Y ese secreto también es muy difícil que aunque lo sepan, lo puedan transmitir. Y pueden generar conflictos de pareja. Las mujeres son todas mentirosas. Las mujeres engañan, son todas infieles. 30 años y... Si las mujeres son todas infieles, digamos, ¿no? Este, es muy difícil armar una relación de pareja. Total, total. Entonces, generan muchas veces esto que decíamos, ¿no? Las estafas. Las estafas. Sí. En general lo que pasa con los secretos es que generan una personalidad transgresora. Que lo, que lo que le genera es la transgresión a la ley bueno entonces los secretos para cerrar Carmen no son buenos lo que pasa en Las Vegas muere en Las Vegas no es bueno <risa> Ese famoso... Lo que pasa en Pinamar muere en Pinamar. La gente ah. que viene de vacaciones no, no es bueno. A la larga o a la corta trae problemas. Está, eh, vos viste lo usado que está en las series y en las películas, ¿no? Totalmente. ¿Sí? Estos es... secretos familiares eh, total Sí, totalmente. Ay. Es muy común, por eso te digo. Desde muy chiquito yo lo noto esto, esto de me, lo más común es esto. Creo que no no pasó nadie sin que la mamá haya dicho te compré un helado, no le cuentes a tu hermana cosas ¿No así. Creo que no. A mí yo lo viví, por ejemplo. Pero eh, es muy común esa pavada ¿eh? que decimos es una pavada, pero no es una pavada. Porque hay que enseñarle al chico que, que realmente cuando sale con uno va a tener y cuando otras veces sale, no que le tiene que traer un regalito porque salió con, con la, la hermana. Y te llevo entonces un regalito porque a ella le compré esto, a vos te compré el otro. No. Eh, no. Son salidas. Las salidas son salidas o, o, o fuimos al médico, lo que fuese, ¿no? Se me ocurre. Pero es, desde ahí comienza un secreto que puede traer realmente dificultades en la, en, en la edad adulta. Sí, eh, realmente, eh, digamos, no hay por qué mentir. Gracias. Lo que no se puede, eh, lo que sí es importante, es cuando nosotros queremos decir algo que no sea, como decíamos hace un rato, una orden. Que sea una explicación de algo, o sea, esto que vos decís, bueno, hoy salí con vos, te compro el helado a vos. El día que salga con tu hermana, le compraré a tu hermana. Esto es así. Y que se pueda hablar. Porque realmente, si no, eh, insisto, generamos esta cosa que a veces nos quejamos y decimos, ay sí, pero mi hijo no habla nada, no dice nada, eh, le preguntas algo y dice, bien, eh, eso no es... Con... Bueno, pero ¿qué hemos hecho nosotros para que esto sea así? Porque como decimos, no nacen mentirosos, no nacen mudos. Eh, eh, hay, hay, hay que generar algo para, para que se pueda tener esa confianza, que luego va a ser confianza y desconfianza eh, normal y posible eh, en el resto de su vida. ¿no? Bueno, Carmen, muchísimas gracias. Gracias por estar. Gracias a ustedes, un beso grande y que mejore la situación sanitaria, por favor. Tal cual. Nos vemos el próximo jueves. Chau, chau. Un jueves. Así pasó la licenciada Carmen Sotelo en la tarde de Mix. No te vayas, tenemos mucho más programa.